Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes. La Semana Mayor, la Semana Santa, época donde regularmente los ciudadanos deciden viajar o visitar. Muchos lo hacen en el interior de nuestro país, pero otros deciden hacerlo a otros países. Diferentes lugares, destinos muy atractivos en Semana Santa, lo que tiene que ver Chile, Argentina, Europa, Estados Unidos, cualquier lugar del mundo. que si usted decida viajar, tiene que hacerlo de mano de la asesoría de un experto. Nosotros en esta noche, como de costumbre, recibimos la visita del licenciado Lenín Francisco, abogado experto en asuntos migratorios, más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio. No hablando en paginitas ni mensajitos de redes sociales, sino dedicado totalmente al ejercicio del derecho en los temas migratorios. Nosotros recibimos desde sus oficinas de central de visa al licenciado Lenín Francisco. Hermano, bienvenido por aquí. Muchísimas gracias, Robert. Para mí un gran gusto siempre estar aquí y hoy en esta Semana Mayor esperando que todos se estén pasando bien eh, allá en sus hogares o en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Lenín, uno siempre se pregunta, Semana Santa, vemos que muchas personas no solamente visitan el interior del país, sino que deciden también visitar otro destino. ¿Cómo ha estado ese activismo y cómo ha marchado todo ese trabajo en esta semana? Mira, eh, ha estado bastante bien. Yo te diría que eh, no solamente las últimas semanas, sino sí. también en los últimos meses hemos estado bastante ocupados ayudando a nuestros clientes que planificaban o planificaron esos planes como debe de hacerse Robert con antelación, y que eh, lograron eh, obtener los visados correspondientes que le han permitido estar disfrutando ahora de Semana Santa. Así como tú dices, eh, recordar que el mundo es amplio, es muy grande, y que nosotros no nos limitamos a un solo destino, y por tanto invitamos a todos nuestros televidentes a tomar en cuenta que en Central de Visas pueden encontrar la asesoría confiable para la tramitación de viajes a cualquier parte del mundo. En esta semana, eh, como tú bien decías, la preparación previa a esta semana mayor, estas vacaciones que aprovechan muchas personas, ¿hacia dónde fueron los principales destinos? ¿Dónde estuvo la demanda? Eh, regularmente, a la gente a veces, como dicen, se enamora de un destino. ¿Hacia dónde estuvo el mayor flujo de clientes intentando preparar su viaje? Lenín? Mira, con nosotros, sin lugar a dudas, el... Destino principal sigue siendo los Estados Unidos de América, pero hemos tenido también una alta incidencia de clientes que han elegido a España sí. como ese destino para vacacionar. También eh, el caso de Canadá, que se convierte en un país de moda. Muchas personas están aplicando para Canadá. Y también tenemos eh, pues un grupo clásico de dominicanos que buscan visa para Panamá, para México, para... Chile también sí, sí. lo estoy viendo con mucha frecuencia sí, claro. y ahora que se está activando nuevamente la embajada de Italia estamos teniendo una serie de clientes que están preparándose ya para, para buscar la visa para Italia. Excelente. Lenín, yo sé que a propósito de esa preparación de vacaciones y demás, uno siempre se pregunta los procesos que con regularidad lleva a cabo la embajada, esas peticiones, esas solicitudes, casos de pareja, esposos, novios. Hijos y hermanos y demás, esos procesos, ¿cómo, cómo marchan Lenín en estos momentos? Mira, yo te diría que marchan muy bien, como sabes es el pan nuestro de cada día, tú te refieres por supuesto a los procesos de residencia sí. ante la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y eh, estamos en un año 2022 que eh, arrancó muy positivo, muy dinámico, donde a partir del pasado mes de marzo se vio un empuje y un dinamismo por parte de la embajada americana en lo que es el procesamiento de citas de residencia en todas las categorías, incluyendo aquellas que estaban olvidadas, como decían algunos, el caso de las peticiones de hermanos, el caso de los, de los esposos y esposas de residentes, hijos de residentes, etcétera, han comenzado a surgir este año una gran cantidad de citas y hemos estado bastante ocupados en Central de Visas, pues, asesorando a esas personas que ya les llegó la cita y que de repente no sabían por dónde comenzar, que le tocaba actualizar documentos, subir documentos a la plataforma, llenar o subir el tema de las affidavits, sí. los taxes, etc. Y eh, debo decir que, que estamos siempre eh, pues, en la mejor disposición de, de asistir aquellas personas que nos escuchan, que nos ven y que ya les llegó la cita o que saben que están muy próximos a llegar la cita y requieren pues ir preparándose. De igual manera, Robert, tú sabes que en Central de Visas podemos llevar, y así llevamos, casos de residencia, de peticiones, desde el inicio hasta el final. Es decir, que aquellas personas que nos escuchan que todavía no han iniciado un proceso, pero que están por hacerlo, porque tienen a un familiar o a una pareja a un prometido o prometida que puede pedirle, estamos en la mejor disposición desde cero en iniciar los trámites o orientarle en lo que entiendan sea necesario. Muy bien. Lenín, hablaste de casos que yo sé que a muchos dominicanos le interesan, petición de esposos, novias y demás... Este proceso siempre se ve muchas veces entorpecido por una mala asesoría, una mala orientación de inicio, casos que puedan tener alguna dificultad, esos casos que están detenidos, como muchas veces. Recuerdo que un amigo aquí nos comentaba que tiene un proceso con muchos años que no ha podido llevar a cabo por un tema con la llamada AFIDAVI, me así parece es, que así es. es. Así es, es. ¿En esos casos se pueden retomar, Lenín, también? Totalmente, totalmente. Día a día, eh, vemos eso que muchos llaman casos difíciles, sí. esos casos que muchos abogados o asesores rebotan y que llegan a nosotros y con mucho amor, con sí. dedicación, con el servicio que hay que prestarle a cada cliente, hemos encontrado siempre una solución, ya sea por el tema de que le falte una afidavit. Sí. o que el caso estuviese, como me pasa mucho, estancado mucho tiempo en la embajada, que no llega la cita, o que fuimos a cita y dejaron el caso abierto, sí. y tenemos meses o años esperando, siempre con una buena diligencia, que es lo que hacemos en sí. Central de Visas, hemos encontrado solución para todos y cada uno de los casos que hemos recibido con situaciones diversas. Y eso nos satisface mucho la, la felicidad del cliente, la satisfacción sí de que le hemos brindado una solución a su caso. Muy bien. Lenín, otro caso que es muy frecuente y que a veces cuando tomamos los teléfonos escuchamos que personas nos externan, sea por la vía telefónica o por las redes sociales, situaciones que tienen impedimento de hijo a padre y de padre a hijo, que suelen verse a veces entorpecidos por situaciones de que no han podido tomar la decisión correcta, no se han puesto en contacto con un abogado para el caso de los padres aquí y demás. Lenín, ¿en estos casos también pueden ustedes acompañar a las personas? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Podemos acompañarles en toda fase del proceso y es que el acompañamiento profesional hoy en día es muy importante. Es muy triste, Robert, tú ver, como veo yo a diario, casos que estaban detenidos, sí. que están casi expirando, es decir, al vencer, al cerrársele, por, porque me habían mandado una información y el peticionario en Estados Unidos no la recibió sí. y creían que no habían mandado nada y ya le habían mandado algo que tiene un plazo para contestar, sí. por ejemplo, y eso cuando tomamos el caso, a partir de ahí podemos ver e indagar el estatus de ese caso y dar los pasos que sean necesarios para que eso salga camino, para que no se estanque y pueda usted tener una aprobación o un, una continuidad de su proceso. Lenin, hay algo que sé que a todos nos debe preocupar Lenin. con este proceso de apertura que lleva a cabo la embajada de los Estados Unidos si han tenido alguna dificultad con el tema de esa cita, que no recibieron el correo a tiempo, que no pudieron asistir esto también se puede retomar este tipo de casos. Así es, así es es que prácticamente todos los casos a nivel de migración tienen una solución. Sí. Es, es asunto de el know-how, dirían los americanos, sí. el conocimiento. Y la gente se ve a veces envuelta en una confusión. ¿Pero qué es lo que voy a hacer? ¿Por dónde arranco? Se concentra nada más en el problema y nosotros vemos la solución y podemos encaminar a ese cliente a que felizmente resuelva su problema. Muy bien. Lenín, hay algo que no puedo permitir que te marche sin tú poder darle luz a nuestra audiencia. Lenín, en medio de todo esto, si yo quiero iniciar el proceso para petición de algunos de mis familiares, residencia y demás, ¿puedo ponerme en contacto contigo? ¿Cómo puedo iniciar esto y qué documentación debo preparar, Lenín? Claro que sí. Estamos para servirles eh, prácticamente en cualquier tipo de trámite migratorio, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. La documentación va a variar mucho dependiendo el tipo de trámite que, pueda hacer, que va a hacerse, pero le invito a que simplemente se ponga en contacto con nosotros y pueda explicarnos cuál es su caso. Con muchísimo gusto, ahí no, no, le diremos no, no, lo que no, tiene per, que hacer. Perdóname, Lenín, a ver si entiendo. <risa> Previamente a cualquier proceso, debe haber una consulta para conocer y externar la situación que tiene cada caso. Así mismo, porque no todos los casos, aunque se parezcan, no todos los casos son iguales. Y un error muy común sí. es que Pedro compara su caso, el de Pedro, con el de Juancito, sí. y quiere coger la misma receta de Juancito, y, y, fácilmente, en su caso. Exacto, y fácilmente, aunque se parezca a su caso, si la esposa de Juancito es ciudadana, pero la de Pedro es residente, para ponerte un ejemplo simple, sí. no es lo mismo, no es igual. Entonces hay que ver con tranquilidad cuál es el escenario completo del cliente y darle la receta apropiada para que las cosas salgan bien, como debe de ser. Lenín. Entonces, con eso que tú me has dicho y aquí te voy a permitir que tú puedas continuar, ¿por qué hay abogados que toman los casos en grupo y le van dando respuesta a todos juntos, Lenín? Bueno, ¿Por qué es esto? Bueno, porque en este mundo hay de todo y así como se dice en la política que los, los, los países tienen a los gobernantes que se merecen, pues así la gente si no busca una orientación correcta y usted se pone de relajo y toma una consulta grupal donde usted va a hablar lo suyo con lo de 10 personas más o 20 más, también se está poniendo usted de relajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir donde abogados serios, responsables, que puedan tomar su caso, analizarlo y darle una solución particular a su caso. Excelente. Lenín Francisco, en esas condiciones, permíteme por favor que la audiencia... Sepa cómo ponerse en contacto contigo, cómo hacer una cita y, como ya tú has dicho, recibir un trato distinguido y en condiciones de privacidad para usted que quiere externar su situación a un abogado migratorio. ¿Cómo lo hacen, por favor, Lenín? Estaré felizmente eh, a la disposición de servirles en nuestras oficinas de central de visas en la avenida Charles Sommer en Santo Domingo. Puede llamarnos al teléfono de oficina 809 562 6094 o puede conseguirnos en todas las redes sociales arroba central de visas o llamando o escribiendo a mi teléfono móvil 809 973 7573 Excelente, Lenín. Muchísimas gracias siempre por tu tiempo y el interés de que las personas puedan recibir orientaciones de primera mano de un profesional en estos temas migratorios. Muchísimas gracias, un Lenín. Un placer. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Retornamos de inmediato con todos ustedes. Semana Santa, Semana Mayor, Semana de Recogimiento. Y si vamos a salir, poder hacerlo con comedimiento. Nos vemos en un momento.